Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué alegría poder encontrarnos iniciando nuestro día, iniciando también este mes, el mes de junio. Hemos terminado el mes de mayo con todo el gozo, viviendo esta experiencia al lado de María Santísima. Los invito para que nos gocemos este mes de junio. Es el tiempo del Sagrado Corazón. Vamos a tener a lo largo de todo este mes esta bella experiencia del corazón de Jesús. Vamos a ponernos en las manos de Dios a poner en su santa presencia los proyectos, los sueños, todo lo que vamos a vivir durante este mes. Lo invito para que en un momento usted haga su oración, encomiende a Dios su plegaria, sus necesidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, ampara a mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste. Así los protegí, y ninguno de ellos se perdió fuera el que nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en sí mismo la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras y el mundo los odió, porque no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. No pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maléctrico. Ellos no pertenecen al mundo, como no les pertenezco yo. Santifícalos con la verdad. Tus palabras son la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, y por ello yo me santifico, para que también los santifique tu verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, Estamos meditando el capítulo 17 de San Juan, este eh, también conocido como la oración sacerdotal, donde Jesús está orando por sus discípulos. Jesús está orando por sus discípulos que siguen en el mundo, que están en el mundo, que se enfrentan a esa lucha diaria. Santifícalos, protégelos, dice, para que sean uno. Bueno, queridos hermanos, Jesús está orando por nosotros. Cuando citamos ese momento de desaliento, de tristeza, de lucha, de tormenta, del maligno rugiéndonos, recuerden, Jesús está orando con nosotros, Jesús camina con nosotros, Jesús nos sostiene. El Señor de todo, por eso los bendiga, los guarda y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.